nuestra bendita economía, eh, qué está pasando en el mundo de las finanzas, lo tengo en línea al economista Andrés Rechini de F2 Finanzas. Eh, Andrés José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, primera pregunta. Muy, muy bien, ¿Cuál es el escenario eh, real? ¿Cuál es la situación, la fortaleza que tiene el Banco Central en materia de reservas? Hay varias lecturas, eh, varias están indicando que las reservas... De, de libre uso, están en negativo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu, tu escenario? Sí, a ver, te, te escuché medio mal el principio de la pregunta, pero eh, creo que vas a, al tema de la, de la reserva neta. Sí, sí, sí. Este, sí, efectivamente, digamos, hay distintas maneras de medirla, pero eh, por lo que veo de, de, de otros análisis y bueno, de lo que uno hace... Eh, sí, to, todas, todo indica que, que serían negativas y bueno, en principio eh, no, no es nada bueno eh, pero tampoco es una, una situación de, de, de, de alarma eh, tan grave o sea lo, lo, que, lo que pasa es que se incrementa mucho el riesgo de que ante una un retiro masivo de, de, de depósitos, que digamos si bien, si bien se vienen dando no es no es masivo, eh, se corre se incrementa el riesgo de que, de que no estén los dólares para, para los dueños de depósito, de agua. Ayer eh, el Ministro de Economía cerró un evento eh, importante para el empresariado que fue el de la Cámara de Empresas Norteamericanas en la Argentina y lo primero que se preocupó, tuve la oportunidad de escucharlo, y lo primero que se preocupó Massa fue eh, de destacar, por un lado, el ahorro de, de divisas que iba a haber este año en buena medida por la, las exportaciones de, de energía y sobre todo por lo que se va a dejar de importar eh, con, el, con el gasoducto Néstor Kirchner. Eh, y además, bueno, eh, compras que se han hecho de gas licuado eh, a un, costo, a un costo menor, compras anticipadas, pero todo su, su discurso estuvo enfocado en el ahorro de divisas. Indudablemente es eh, uno de los frentes abiertos más importantes, ¿no? Sí, de todas maneras, eh, me parece que es un, un análisis, digamos si, si está basado solo en el ahorro de divisas, creo que bastante parcial. A ver, no, no creo que que esta situación se vaya a salvar por el ahorro de divisas de, de, de la compra de energía Ese, me parece que está el, el problema más grave es el cepo eh, y este esquema que invita más a, a, a digamos a que a que se fuguen divisas que, que a que ingresen digamos, con una con una brecha del, del 100% no, no no se incrementa digamos, no, no se fomenta la inversión sí. Uh -huh. es más probable que te, que te la saquen por importaciones que, que por exportaciones, claro. no, no, no, se, no se incentiva demasiado la exportación. ¿Te da la impresión de que esa es la o principal, bien. la principal duda Andrés, que tiene el fondo monetario tal vez que sea bueno poner nuevamente un desembolso y que rápidamente se termine fugando? sí bueno rápidamente bueno, se verá si sí, uh -huh. que es rápido o no pero sí se va a terminar jugando se va a terminar escurriendo como, como viene pasando porque porque el esquema está invita pues, el, el ingreso de visa uh -huh. pero desde tu punto pero, de vista ya lo venimos viendo está, por forzar tanto forzar tanto el tipo de cambio atrasado no digamos no, no, tiene ese resultado vos lo podés lo podés hacer por un tiempito pero muy corto, no, no es saludable hacerlo bruto ¿En cuánto es tan estimás que está, que está atrasado el tipo de cambio? ¿En cuánto estimás? Mira, si lo mirás contra la inflación, solamente contra la inflación de Argentina, está desde 2021 uh -huh. hasta esta parte, estamos más o menos en un, ya te digo, un 44-45%. Pero, pero no es digamos eso contra la inflación digamos, el, el valor de mercado del tipo de cambio que estamos viendo el tipo de cambio ponerle si querés más más libres que son el bolsa digamos las distintas la versiones del dólar bolsa en MEP contado con la liquidación tenés una brecha del de 100% y digamos mientras, mientras tiendas a tener esa brecha con, con el valor de mercado eh, Va a estar complicado. Andrés, gracias como siempre eh, por toda la todo el análisis. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes por comunicarse y saludos a todo el equipo. Ahí estaba el economista Andrés Reschini de F2 Finanza y ya vamos con nuestro.